Y con la experiencia Thommer, de mi compañero mía, el chaparret en una partida se dio cuenta de que si te esperabas al por 2 pues mira la diferencia ahora de puntos o al sea, coger el por dos y terminar la partida cuál es fijaros en los puntos ves 18.000 puntacos una exageración la verdad está muy bien el poder Chaparro que Roma. se dedica dedica su tiempo ahí sí, a investigar sí. cosas y pues en una de las partidas se dio cuenta de que si esperaba el por dos en el final de la ronda se duplicaban los puntos que te daba si te da 2000 te daba 4000 si te da 8000 te da dieciséis y pero oscuro tiene así. sus necesidades Ayudada Pelecar a pedir ayuda Ahora a ver si me sale... No podemos contactar. Te sale el por dos o no, depende. Si es por tiempo a veces te sale, con suerte te sale. Y si no vais a ver la diferencia de puntos al terminar una ronda. Qué Buscar ayuda bueno. con la cabeza. Este, este bueno, este lo puedes, bueno te puedes esperar no entregarlo y hasta sacar el por dos. Pero bueno lo voy a entregar para que se vea la diferencia de puntos cuál es de eh, cogiendo un por dos a cuando se termina lo tienes que dejar siempre que te dé tiempo sabes Desplegar la misión estando por dos activa la cabeza que Puede llevar un tiempo, pero alguien responde. 6.000 y no he llegado a 2.000, creo. No me he fijado, la verdad. Pero bueno, ha da dado unos 4.000. A ver si en el siguiente que coja puedo coger un borros para que ver cortifex. la diferencia. Aunque ya habéis visto en el primero que es considerable. Matad a los enemigos y coged las runas que dejan. Caer. Mira, aquí podemos esperar para sacar el por dos. A ver si tenemos suerte y no sale al principio. Que nos dé tiempo, ¿vale? El por eso, eso hay que hacer rápido cargar estos totems al principio. Para dejar el último. Pues sale por dos. Llenarlo rápidamente y que nos dé el doble de Utilizan puntos. un picados Están desesperados. El se ha movido. No puede estarse quieto. Vale, aquí está el por dos, vale. Mirar, ¿eh? tengo 6.700 puntos. Ahora voy a terminar la partida y mira cuándo termino. Los puntos que tengo: 19.000. O sea que de 6.000 a 19.000 me ha dado 13.000 puntos. Vale O sea que mira la diferencia Es que es brutal Es brutal Pues nada Con todo esto Darle las gracias A nuestro compañero El chaparret por sus aventuras en los zombies descubriendo cosas nuevas. Así que aprovechar el por 2, que es que es una pasada, porque las rondas son muy difíciles. Y así con el por 2, eh, esperando al último momento, la verdad que se consigue bastantes puntos para comprar las ventajas lo antes posible. ¿Vale, chavales? Venga, saludos. Y hasta la próxima.